Bueno Arturo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, vamos a hablar un poquito de mundos virtuales, ¿no? de cómo todos estos los videojuegos se están convirtiendo en, en nuevos mundos y joder, para eso nadie es mejor que, que tú y que vosotros, ¿no? que ahí desde Drinja lleváis metidos en, en este mundillo desde hace mucho tiempo. Cuéntanos un poquito sobre, sobre ti, de lo que hacéis desde DreamHack y Encom para que la gente te os ubique un poquito. Vale, muy rápidamente, nada. Lo, lo primero, darte las gracias por invitarme otra vez. Encantado siempre de participar en este podcast. Eh, nosotros desde Encom llevamos todo lo relacionado con DreamHack para España y Portugal. Desde hace ya más de 10 años. DreamHack es una compañía que tiene 25 años y que se dedica a hacer festivales y competiciones de gaming y de esports eh, por todo el mundo. Ahora mismo tiene... Creo que son 14 festivales en más de 10 países diferentes del mundo. O sea, que, que, que llevamos muchísimos años haciendo muchas cosas relacionadas con el videojuego. Oye, ¿y, y cómo de, de grande es la audiencia alrededor de Dreamhack? ¿A cuántas millones, o sea, cuántas personas pasan por los eventos y a lo mejor hoy se involucran con los eventos? Porque entiendo que no es solo físico, sino que luego, no sé si hay retransmisiones o demás. ¿A cuánta gente impactáis desde Dreamhack al año? A ver, desde Dreamhack a nivel global a millones de personas de todo el mundo. Nosotros hacemos retransmisión en más de 10 idiomas a través de Internet y plataformas de streaming. Entonces, Rinja que es un, es un híbrido porque tiene la particularidad de que a pesar de estar centrado en un fenómeno que es puramente digital y online, como es el gaming, realmente por su origen, que eran las primeras LAN parties, pues tiene esa naturaleza híbrida que es un evento físico presencial combinado con una comunicación online eh, digital. ¿no? Y precisamente contamos que siempre es el punto de encuentro donde los gamers eh, nos nos eh, como se decía esto antes con twitter nos ponemos cara no eh, nos, nos conocemos físicamente una vez al año dos veces al año tres veces al año y luego seguimos conectados a internet entonces en nuestros eventos presenciales llegamos a congregar a 60.000 personas pero en online ya te digo son millones de personas en cada evento durante durante más de cuatro días que siguen las retransmisiones ¿eh? A bueno. que son juegos muy seguidos, son competiciones muy potentes y hablamos de, de, de abiertas muy fuertes. ¿Y, y cuánto se dinero se puede mover ya en estas competiciones? Ya ¿no? se han convertido quizás en, en, en algo serio, ¿no? que quizás la gente tenga asociada a la cabeza todavía en algunos casos videojuegos como algo de hobby, pero en vuestro caso creo que en vuestros eventos va gente que ya se dedica a esto. Claro, claro, estos eventos, eh, por un lado están todas las competiciones, digamos, abiertas destinadas a jugadores digamos amateur y todas estas competiciones tienen una entrada donde tú vamos tú y yo hacemos un equipo y empezamos a competir y seguramente nos limpien en la primera ronda pero están abiertas a todos y luego vienen equipos profesionales y jugadores profesionales que desde hace ya muchos años han ido profesionalizándose hasta convertirse en algo muy similar a los deportes tradicionales eh, un par de datos nosotros hemos llegado a dar en rinza valencia que es nuestro mayor evento en españa eh, premios por valor de mil dólares en un solo evento. Eh, eh, Otro dato, por ejemplo, hay, hay un evento internacional de un juego que se llama Dota, que ha llegado a dar 50 millones en una competición. Estamos hablando de, de, de, de ya cifras muy altas, teniendo en cuenta que la métrica de los premios es una métrica un poco particular, pero da una idea del de volumen de negocio que genera todo esto, ¿no? Y, ¿Y cómo has vivido tú la evolución? Porque cuando empezasteis a organizar DreamHack en España, pues seguramente esta, la tendencia era muy distinta. ¿Cómo ha evolucionado esto en los últimos años? Y sobre todo, ¿cuál es la sensación de las marcas y, y de la audiencia? Eh, ¿Cómo ha cambiado la percepción? Bueno, pues esto ha sido el, la clásica evolución de un fenómeno que era de nicho, eh, muy, muy específico, que ha estado bajo el radar durante muchos años, y que en, en, en un periodo tampoco tan corto, ¿eh? porque piensa que esto ya lleva bastantes años, pero que sí que desde el 2014 hasta ahora ha crecido exponencialmente y se ha convertido en algo que parece ya casi mainstream, ¿no? Entonces ha sido un viaje y está siendo un viaje curioso porque estamos viendo que todo lo que estábamos esperando que pasara de repente está pasando de forma un poco acelerada, ¿no? Y, y hay una frase en inglés que es Cuidado con lo que deseas porque se puede cumplir, y yo creo que en el sector estamos ahora en esa fase, ¿no? De ojo, que estamos toda la vida esperando que empiecen a entrar marcas de consumo, otro tipo de agentes en el ecosistema, inversión, y eso lleva un poco a carreras unas consecuencias que no siempre son positivas, ¿no? Entonces, ahora mismo hay, pues un poco, desde mi perspectiva, un poco de desorden y se están trayendo, digamos, prácticas y valores de otros sectores que son un poco ajenos al mundo del gaming, ¿no? ¿Sabes? Tú eres gamer como yo y sabes que, que, que jugamos para competir y para ganar, pero el valor del de ganar no es tan importante. Realmente lo, lo interesante es participar, ¿no? Y, y, y precisamente lo que me gustaba del gaming a de muchos era que todos seremos participantes, ¿no? Así como en otros deportes tradicionales hay una distancia grandísima entre el jugador y el espectador, en gaming eso siempre ha estado un poco más difuso, ¿no? Y todos seremos más parecidos. Ahora estamos empezando a ver cómo se está intentando traer esa dinámica ¿no? de grandes jugadores estrellas que conducen grandes coches y viven, viven estilos de vida millonarios y el resto viendo como espectadores lo que hacen. A mí personalmente eso no me gusta y es una tendencia que creo que se corregirá porque el gaming es otra cosa. O yo creo que es otra cosa. Sí, tiene una esencia muy distinta, al menos lo ha tenido. El, el otro día, cuando estábamos preparando esto, hablábamos un poquito por encima y me gustaba muchísimo que, que me contabas un poco la, como la evolución del Second Life al Fortnite, ¿no? Es decir, que hablábamos de los juegos como mundos virtuales y cómo ha cambiado. Eh, cu ¿Cuál es tu visión de cómo han evolucionado los videojuegos que quizás antes se conceptualizaban eh, cosas como Second Life que estaban orientadas a un mundo virtual y sin embargo han sido los propios juegos los en que se han convertido en esos mundos? Sí, claro, porque al final el, la industria videojuegos hay que entender que por naturaleza está en, en la vanguardia de la innovación tecnológica y además, como es una industria tan potente a nivel económico, pues tiene la capacidad de poder eh, avanzar mucho porque tiene muchos recursos para invertir en innovación, ¿no? Entonces, en muchos aspectos se está marcando la línea hacia dónde va la innovación tecnológica desde un punto de vista, por ejemplo, de lo interactivo, lo inmersivo y un montón de cosas. Concretamente, en el mundo virtual, que Fortnite ahora está... Eh, empujando muchísimo la innovación en esa línea, comentábamos el otro día que esto es muy similar a lo que hizo Second Life hace ya muchísimos años. Por ejemplo, la gente no recuerda, pero este tema de los conciertos en un mundo inversivo que está haciendo que está haciendo Fortnite y ya lo está haciendo de manera repetida, Second Life ya lo hizo y el grupo, lo tengo que buscar, pero hubo un concierto de un grupo indie en aquella época bueno, no sé si era indie, pero bueno, hubo un concierto donde los, los que estábamos en Second Life lo podíamos ver. Second Life tuvo un problema, que fue un problema tecnológico, que, que no daban los motores de aquella época y las conexiones de aquella época para mover aquel trasto de una manera eh, fluida. Entonces, al final, salvo los muy, muy, muy fanáticos de aquello, pues los demás nos cansamos y nos fuimos rápido, ¿no? Pero muchísimos eh, aspectos que ahora vemos que como la economía digital, eh, conciertos, etcétera, ya se tantearon en Second Life. Lo que pasa es que cayó. Fortnite, a pesar de que no se, no se configuró inicialmente como un mundo virtual, sino como un juego, pues lo estás viendo, ¿no? Que ya públicamente los, los propietarios de, del juego y de, y de la compañía están ya diciendo que Fortnite se va a convertir en un multiverso y que su objetivo es ser un multiverso, que es lo que inicialmente quería hacer Second Life. Y, y lo curioso de todo esto es que como está de alguna manera envuelto en un juego para niños, porque Fortnite es un juego de niños, ¿no? O así lo percibe la sociedad, pues muy poca gente se da cuenta o va viendo esa innovación porque parece como muy ajena, pero realmente es, es, es algo que está marcando lo que va a ser yo creo el entretenimiento en los próximos años. Oye, Y además de Fortnite, ¿qué juegos ves tú que estás tan metido que, que, que tengan esta capacidad ¿no? de, de generar un mundo dentro de sí mismos y que pasen cosas pues no, pues como un concierto? Que la gracia no es porque sea un concierto, sino porque es casi el juego, es una plataforma para, para crear otra vida dentro de él. ¿Qué otros juegos tienen esta capacidad? A ver, yo creo que, que la capacidad de generar mundos digamos, virtuales, incluso ese concepto de multiverso, donde al final es un espacio inmersivo, donde tú puedes vivir una experiencia colectiva en un mundo virtual, existe ya desde hace muchos años el mundo de videojuegos. Fortnite lo que está haciendo es llevarlo a un nivel, digamos, gráfico y de experiencia único, pero porque tiene un motor detrás, gráfico, que es propiedad de la propia compañía, que sabes que es Unreal, que además están desarrollando constantemente versiones nuevas, que permite hacer cosas que nadie más puede hacer. Entonces, hay juegos, por ejemplo, el WoW, el World of Warcraft, ya generaba esa sensación y esa experiencia de multiverso. El EVE Online, que es un juego de batallas espaciales, también genera un mundo colectivo muy complejo y muy inmersivo. Fortnite, lo que tiene es que te metes en ese mundo inmersivo desde el primer momento, sin necesidad de tener que dedicar tantas horas como en el WoW. Y además, por la capacidad tecnológica que tiene su motor, permite hacer cosas a tiempo real, como los conciertos, que me contaste que sí que los habías visto, que, que, que la verdad es que, como experiencia digital interactiva, están a la vanguardia de cualquier cosa. Sí. Entonces, eh, insisto en Fortnite porque creo que están 20 pasos por delante de cualquier otro. Más allá de eso, hay un universo, como Animal Crossing, que también lo hemos comentado, ¿no? Que tiene, no tanto a nivel tecnológico, sino a nivel de interactividad y de, y de storytelling y de cómo conecta a los diferentes jugadores, que genera también es un universo paralelo, pero la capacidad que tiene Fortnite de generar esa sensación de inmersión sin necesidad de utilizar el VR, no. ojo, porque luego está el VR que también llegará y eso ya le dará otra dimensión más todavía de inmersión, ¿no? Eh, es asombrosa, porque te da la sensación de estar en un mundo que, insisto, se nos escapa a los de nuestra generación porque esa narrativa es un poco infantiloide, ¿no? pero si te pones a analizar la narrativa real de todas las expansiones que ha habido de, de, de, del juego desde su nacimiento, ya te, ya te mueres, porque, porque parece ciencia ficción mega compleja que es casi difícil de, de, de, de seguir. Yo no sé si los niños son conscientes de todo lo que está pasando en ese mundo, pero pero pero sí. tiene un nivel de desarrollo de, de narrativa brutal. La, la lástima es que desde fuera la sociedad lo percibe como ese, eso donde mis hijos están enganchados, ¿no? Pero la riqueza a nivel cultural de, de ese producto es, es, es brutal. Es brutal. Y, y ya que hablamos de temas culturales, ¿cómo crees que, que esto va, va a afectar a la sociedad? ¿no? Es decir, eh, eh, ¿esto va a impactar a futuro, a cómo nos comportemos en, en la sociedad? ¿Cuál es tu visión? Yo, yo creo que va a haber un gap generacional. Me parece que, que hay una generación que no es gamer yo lo pondría ahora mismo en, de 30 a 35 para arriba, que es posible que, que, que comprendan un poco más el gaming, que incluso se pongan a jugar, que jueguen a determinados juegos, pero que se va a quedar un poco ya fuera de, de esta cultura gamer y todo lo que lo que representa. Y así como las redes sociales, por la facilidad que tienen de, de, de, de uso y de, y de integración, pues han, han impactado a toda la sociedad, el gaming tal y como lo estamos definiendo ahora, que es, Entrar en juegos, digamos, totalmente inmersivos y de esta complejidad va a ser algo que va a ser propio de las nuevas generaciones. De 35 para abajo, sobre todo. Entonces, de, de, de, definitivamente va a cambiar la forma de interactuar de las personas eh, donde si en nuestra generación o la generación anterior el, el paradigma era un paradigma más televisivo, más de espectador y contenido y contenido de espectador y, y un poco en esa línea, eh, las nuevas generaciones van a vivir inmersos en una realidad, digamos, casi paralela. Y eso yo creo que es imparable y va a afectar en muchos aspectos, algunos buenos y algunos malos. Ya que estamos en esto y como tú eres padre y, y tus hijas juegan también, eh, ¿cuál es tu visión de estos cambios como padre? ¿Tienes algún miedo? O, o, o para los padres a lo mejor también que, que no estén tan metidos como tú en este, en este sector, ¿qué les dirías? A ver, yo... Siempre he defendido que, que si el videojuego es una alternativa a la televisión, y, y, y tampoco quiero demonizar a la televisión, la televisión tiene elementos buenísimos, ¿no? Pero es verdad que la televisión tiene un problema que es, es una experiencia pasiva, donde, donde el espectador es espectador y tiene poca agencia sobre lo que está viendo, ¿no? Y eso tiene pues, unas limitaciones. En cambio, el videojuego, por definición, es interactivo y eso ya supone y aporta un aspecto positivo a la experiencia del niño, ¿no? Porque está solucionando problemas, está participando, está conectado, es parte de lo que ve. Eso ya para mí es, es un paso positivo respecto a la experiencia televisiva. Dicho esto, eh, hay, hay un elemento que no es tanto específico de videojuegos, sino de las tecnologías digitales, que son las redes sociales. Yo como padre estoy más preocupado casi del tiempo que dedican mis hijas a las redes sociales, concretamente a Instagram, a TikTok... Sí etcétera que, que al videojuego sí porque el videojuego al final eh, lo que vas a hacer y lo que vas a ver está bastante definido en cambio cuando te metes en universos como tiktok instagram etcétera ahí ya es muy difícil poner puertas al campo entonces me preocupa muchísimo eso no porque piense que sea necesariamente malo sino porque creo que es bastante incontrolable y, y, y, y lo mismo en esta generación no vamos a ser capaces o va a ser muy complicado poder entender realmente eh, cómo va a ser el consumo de nuestros hijos de ese tipo de tecnología o de experiencia. Y es un poco confiar y ayudar a, a que sea más lo positivo que lo negativo, pero sinceramente hay que, creo que hay, que hay que estudiarlo y analizarlo mucho. Pero insisto, me preocupa mucho menos el consumo de videojuegos que el consumo de las redes. Me gusta esa perspectiva. Es verdad es verdad que a veces como que damos, por supuesto, algunas cosas y las dejamos libres. Y lo que ha dicho tú, al menos los videojuegos son más interactivos y tienen otro, otros valores. Ya para acabar, ¿cómo visualizas tú, aunque esto es muy bola de cristal, todo esto? ¿no? ¿Cómo van a ser los mundos virtuales y cómo van a impactar en nosotros dentro de cinco años, por ejemplo? A ver, yo creo que, que ahora mismo lo único que podemos estar todos de acuerdo es que es imposible hacer previsiones eh, a, a, ya no a cinco años sino a un año es que esto va muy rápido y, y, y por no hablar ya de, de, de factores de cosas imprevisibles como son temas de confinamiento pero puramente en tecnología estamos en un momento de aceleración eh, exponencial y es muy difícil de adivinar lo que va a pasar yo creo que nadie nadie y esto lo hemos comentado en el sector muchas veces no nadie podía haber anticipado un fenómeno como Fortnite desde tres puntos de vista una a nivel de negocio que fuera un juego desconocido y que se convirtiera en el producto de entretenimiento más rentable de la historia en cuestión de seis meses. Eso no había pasado en la historia nunca, ¿no? Dos, que tecnológicamente sea capaz de hacer lo que está haciendo y que culturalmente esté incorporando el mundo de, de, del cine, el mundo de la música, el mundo de la moda en, en algo que ya no se sabe lo que es, ¿no? Entonces, si eso ha pasado, en el punto de desarrollo tecnológico en el que estamos, sabiendo que ahora vamos a una nueva generación de consolas, a un nuevo motor gráfico motor de juegos, como es el Unreal, la siguiente versión, y a un siguiente paso de desarrollo, la de virtual, que, que va a darse en los próximos dos años, pues lo que llegue, yo creo que, que es imprevisible. Lo que sí que está claro es que eh, va a ser más inmersivo y va a acelerar ese gap que decíamos, ¿no? Entre las generaciones que están metidas en ese tipo de entretenimiento que, que no van a hacer caso al entretenimiento tradicional y las generaciones que se van a quedar fuera de ese tipo de entretenimiento se van a quedar ahí atastadas, ¿no? Pues no sé si podríamos decir en, en, en los años 80 pues la, la, la gente que se quedó anclada a lo mejor en escuchar la radio el fútbol por la radio, los que estábamos viendo el vídeo, no lo sé, la tecnología es complicada, pero va, ¿va a hacer más rápido todos los cambios? Y sobre todo la brecha digital. O sea, va a haber un gap entre generaciones nuevas y generaciones antiguas cada vez más fuerte. Esa es la única previsión que puedo hacer. ¿eh? Pero vamos, yo estoy viviendo esto con un niño pequeño, igual que tú, que es, oye, eh, a ver qué es lo siguiente. ¿no? Claro. A ver Mola. qué es lo siguiente, porque vamos, solo puede ser, por lo menos, interesante y divertido. ¿no? Sí, yo creo que sí, eso. Si coges las olas con ganas de surfearlas, va a ser apasionante. Claro, claro. imagínate la realidad virtual sabiendo que es para mí eso es lo increíble esto o sea somos conscientes de que la red virtual está en un nivel de desarrollo mega primitivo respecto a lo que puede llegar a ser y así todo es brutal yeah. te pones las gafas vives la experiencia y te las quitas y dices qué he vivido ¿No? yo por lo menos tengo esa sensación todavía cuando, lo, cuando yeah. juego claro imagínate dentro ya no de cinco años de tres años imagínate dentro de quince años yo, yo lo vivo así, ¿eh? como como una suerte de estar en este momento en el que nos, la, la sorpresa es constante. Es una maravilla. ¿no? Lo iremos disfrutando y lo iremos comentando. Arturo, muchísimas gracias por compartir tu visión, que estás tan dentro de, de todo esto que, que es maravillosa Muchas gracias. Gracias, ti.